Igual, igual tengo miedo de poner la parte de Alberto Plaza oh, okay. <risa> Hey guys ah, lunes 2 de julio, es un día feriado Salí un rato a caminar porque los fines de semana que voy al paraíso como mucho Y en realidad no me muevo tanto como lo hago en la semana en Santiago Además, eh, siempre subo un poquito de peso Y estoy preocupado del peso porque cada vez que dejo fumar Mi ansiedad busca sustitutos y normalmente lo encuentras en la comida entonces estoy como muy aguja con eso yo 2000 pasos dados debería llegar a 10.000 mil aunque de 7 yo creo que estamos bien si empieza el 321 caminar para despejarse también si es feria. 7400 pasos. Pasar las 4 tardes tarde está ahí. Descansar un ratito. Sí, día. Bueno, la verdad es que yo empecé a fumar muy, pero muy, pero muy joven. Muy chico. Y por la peor razón que uno puede entrar a fumar o hacer algo. Es solamente que creía que me hacía cool, me hacía bacán y que por aquí equivocado estaba. No quiero, no quiero trivializar el tema de las adicciones. Yo tengo como una personalidad medio adictiva, M más allá de, como más obsesiva. Si me gusta algo, si algo me hace sentir muy bien, le doy, a, le doy como caja. O sea, canciones, películas, comida y el cigarro, es como que pff, le, le pongo bueno, bueno, bueno. cumplí un mes sin fumar? He ahorrado un montón de plata, la cagó, así como brígido. Estoy súper contento porque ya lo había hecho como dos o tres veces. O sea, dos veces había dejado de fumar así brígido. Bueno, ya, ya he dicho hace rato que el febrero a junio fue como un periodo de pausa general. Donde me permití volver a esa adicción que me hace sentir también, Que es... Oh, Funciono. Oh, tengo que eh, Me voy a juntar con los chiquillos ahora y ya voy atrasado y... y <risa> Ya, eh, al final me vine a Ilógica porque de hace rato que nos debíamos un, un podcast con las dos team, team leaders de Ilógica sobre Dual Track Scrum, que hasta muy interesante. Y nos ha costado juntarnos y fue como ya, es como basta, juntémonos y eso. ¿Lo tomas con Perfecto, terminamos el podcast. Chiquillas, muchas gracias. A ti. Qué manera de hablar. ¿Tú? Mi pobreza, la va, va, va a quedar muy bueno. Tengo listo este podcast. Tengo listo el podcast de la semana... Antepasada o pasada. Y tengo algo más pendiente. Oye, pregúntale una. Tenemos las preguntas, que llegaron varias por Instagram. Interesante. P. Frankol pregunta, ¿peor y mejor libro leído en la vida? El mejor libro leído en la vida es... Pero definitivamente este es el mejor libro de la vida. Leo muy poco, pero este es mi libro favorito. El peor libro, eh, no sé, en verdad no me acuerdo. No sé si... No, todos los libros que he leído me los he disfrutado. La Isosternas pregunta, ¿Guatero o Caliente Cama? Creo que el guatero hace muy, muy buen trabajo, pero actualmente estoy usando eh, Caliente Cama. Diama Blanca Andina me hace la pregunta, la difícil pregunta del top 5 musical de todos los tiempos. Lo voy a responder así del top of mind, porque si no, si le doy muchas vueltas no voy a terminar nunca. Puesto número 5, La quiebra de la y de los Jaipas. Puesto número 4, Baby Boomers de Tus Amigos Nuevos. Puesto número 3, Talk Tonight de Oasis. Puesto número 2, There Goes a Fear de Doves. Y en el puesto número 1, ah, eh... No, no. No, con suavidad de Los Prisioneros. Sí. No lo sé, en no, realidad, no lo sé. Llama Blanca Andina también me hace la pregunta que qué pienso sobre los actos de violencia en dictadura. Y creo que no hay mucho que pensar. Eh, las aborrezco. Les estoy... Las aborrezco, fin. Angelina Giglio. ¿Qué extrañas de Valparaíso? El mar. Eh, pss, abrir una ventana y ver el mar. Es eh, una hueá que echo mucho, mucho de menos. Una hueá con el, con el agua. Eh, pero ya hablaré de eso. Wonder Woman chilena pregunta, ¿un libro que hayas leído hace poco que te recomiende? El, el último libro que me leí y está muy bueno, es del comediante así Sansari, se llama Modern Romance. Me gustó porque un amigo lo leyó y abordó esta temática para construir su estándar, pero lo hizo con un, un sociólogo y un antropólogo, o sea, metió cabeza y es súper bueno como habla de las perspectivas de... Cómo era el amor antes y cómo es el amor hoy día Cómo antes tú encontrabas el amor en tu comunidad geográfica Y cómo hoy día tú encuentras tu, eh, el amor en una comunidad de intereses Es muy interesante eh, y es muy bueno Totalmente recomendado La fashionista pobre me hace un, una pregunta relacionada a, a Aquí en nuestro mes de cumpleaños eh, ¿no Porque ella también estuvo de cumpleaños en junio ¿Crees que los deseos que se piden al apagar las velas se cumplen realmente piden los deseos o haces como pero en verdad no deseas nada las cosas no llegan, uno tiene que ir a buscarlas entonces desearlas súper, súper inútil por lo demás, eh, puta sí igual deseo cosas cuando apago las velas lo que deseo es eh, tener paz soy un guana muy muy muy ansioso ya lo he hablado mucho ese, eh, mi mente ha trabajado mil por hora y, y en verdad mi eh, uno de mis grandes deseos es estar en paz. Uf. Majo Morales me pregunta si tengo una preferencia a través eh, del bullet journal o un planificador personal. Hoy día yo no estoy haciendo bullet journal, no estoy como usando la libreta para ver hacia adelante, sino que estoy usando la libreta para mirar el hoy y ver hacia atrás. Mi libreta mutó de, de, de una libreta de tareas a una a un blog. El 22 de junio fui a la Pinocracia y estuve con Rodrigo Ramírez donde grabamos el, el podcast. Ah, y me, me crucé con un artículo de un, de un compadre que encontró su, el diario de su abuelo que dibujaba cosas que pensaba y eso gatilló conversaciones con su papá. El lunes 18 me encontré con una, una cita muy buena que decía que un barco en el puerto está seguro, pero los barcos no se construyen para, para estar en el puerto. El 22 de mayo estaba, encontré un artículo con seis preguntas para crecer. Oh, está bueno eso. El 27 de mayo estaba en el Día del Patrimonio y el 31 de mayo dejé al fin de fumar. Y este es el papel de regalo que me hizo mi sobrina para el cumpleaños y el 3 de mayo, el 4 de mayo, no, sí, también me regaló una tarjeta. Eso, no es un, no un bullo, para nada. Más como él también me pregunta, ¿qué siento cuando... Eh... Sí, ah, cuando veo, cuando encuentro a alguien viendo mis vlogs frente mío, me da mucha, mucha vergüenza. Porque si bien tengo consciente de que esto lo van a ver ustedes, estoy súper consciente de eso, lo sé, al fin y al cabo no estoy solo. Entonces como que igual es muy, muy distinto eh, ver en concreto, porque, eh, igual esto está hecho para ser visto, pero me daría mucha vergüenza, porque en verdad es algo que no, no Y Carlos Butamante, ¿qué estás leyendo ahora? Y si no es nada, ¿qué te gustaría comenzar a leer? Eh, tengo encolado tres libros. Estoy leyendo, estoy leyendo este. Lo leí hasta la mitad y lo estoy leyendo de nuevo porque voy a escribir un artículo sobre esto. Este no voy a dejar para la noche. El, el Conscious Mind, Rude Your Behavior de Leonard... No, no se sí, viene. No. Tengo pendiente este. Yo creo que este va a andar trayendo después cuando termine el Show Your Work", Que este me lo regalaron de cumpleaños y lo encontré muy bueno. La filosofía de Star Wars. Eh, debes desaprender aquello que has aprendido. Hoy super cargado a la lectura del Pau, ¿eh? Me gusta. Bueno, ya llevo como 33 días sin fumar. He ahorrado como más de 100 lucas. Y he evitado unos 660 cigarros. Ustedes podrían pensar. Oye, pero lleváis la cuenta de los días sin fumar. O sea, tan, tan avanzado no estáis. Llevo la cuenta porque tengo esta aplicación. Porque eh, Estoy como tratando de ver mis, eh, entre comillas, triunfo Para mí esto es un triunfo. Esta es la tercera vez que logro dejar de fumar. Entonces me di el permiso y fumé. Anclado a cierta, a cierta actividad en mi vida. Cuando esto deje de pasar, voy a dejar de fumar. El mismo día que pasó, el mismo día que dejé de fumar. Pero el tema no es ese. En realidad es súper sencillo. No quiero fumar más. Una vez pesé 100 kilos y no quiero volver a pensar en kilos tampoco y alguna vez dejé de hacer y no quiero dejar de hacer tampoco es como, es una cuestión de... no sé, no sé, es un símbolo de lo que estoy tratando de hacer con mi vida no sé, ese nivel de dependencia yo no, no quiero en mí ni siquiera con, con otras cosas que no son tan fuertes me han dicho que sueno como muy estricto no quiero estar donde no quiero estar y Craig Ferguson tiene una frase muy buena que dice y la voy a leer, permiso dejé de beber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 Por si no sabes, estoy en Facebook como Sauce Babilonia. Estoy en Instagram como Sauce Babilonia. Estoy en Twitter como Sauce Babilonia. Eh, síganme por ahí. Díganme hola. Eh, póngale like al... No sé. Hable, bueno, andes.